Decidí probar todos los modos de juego de Le 4 Dead 2. Le Forte tiene altos modos de juego. El primero que jugué es enfrentamiento. Es el más intenso y competitivo. Te puede tocar severo equipo, un equipo caca o bueno, ser tú la caca. Si te estompean la primera parte de la campaña, todo se sale. Si estompeas tú, los demás se salen. Luego tenemos el modo Order. Una tremenda... Lleno de hackers, trolls y este gaming que me dispara Pero no todo es malo Acá hicimos una buena partida Casi llegamos al oro Por último probé este Que a mi parecer es el más entretenido y más fugaz Las partidas no suelen durar mucho a comparación de las campañas Finalmente hay otro llamado mutación Pero me dio ansiedad y no lo probé Al igual que los modos realistas En sus respectivas variantes que tampoco probé Así que te comento que